Bueno, cuando yo introduzco el documento, planteo que hago una ponencia desde el Extrarradio de Andalucía, o no sé si fuera de Andalucía, pero no es una crítica eh, a, a, a, la, a la Administración, o mejor dicho, no solo una crítica a la Administración, a la historia, que ha ido dejando una parte de Andalucía fuera de Andalucía, es también una crítica eh, al Consejo Ciudadano Andaluz. Creo que también se ha olvidado de que hay una parte de Andalucía y no nos llegaba prácticamente ningún tipo de información. De hecho, la ponencia la, la hago para debatir a nivel de mi localidad de temas que estaban pendientes, porque es que no sabía qué rondaba, qué se circulaba, qué se debatía... Eh, en la Andalucía occidental. No tenía ni idea de, de qué se estaba cociendo, ¿no? Y por lo tanto, pues presento una, una ponencia más bien destinada a un debate que estaba pendiente en el círculo de, de mi localidad. ¿Qué, ¿Qué planteaba? Bueno, pues se planteaba um, un tema que estaba floreciendo mucho a raíz del cansancio de la última etapa electoral que ha habido. Y entonces surge eh, la idea de que, bueno, que lo importante es la calle, que hay que estar en la calle y tal. Siendo verdad que hay que estar en la calle, mmm, encubría una, una mmm, debilidad de, de la organización nuestra, que era una debilidad a la hora de afrontar las confrontaciones electorales, a la hora de hacer una política institucional, a la hora de tomar en serio que la batalla política se cuece en las elecciones y se cuece en las instituciones hoy más que en ningún otro momento de, de, de nuestra historia. Entonces, ese abandono o esa... Eh, eh, el, eh, enarbolar la bandera solo del movimiento que estaba apareciendo me parecía una debilidad política, una debilidad muy importante porque creo que hay que optar, hay que optar a una opción de, de llevar las batallas políticas donde se están produciendo. Tenemos que optar a la, a, al poder. Es verdad que el poder no se consigue eh, por el hecho de ganar elecciones. Pero es verdad que para conseguir el poder se necesita también ganar previamente las elecciones. Porque el poder es más amplio, el poder es el económico, el judicial, el militar, pero el político es condición imprescindible en la etapa en la etapa que hoy estamos viviendo. Y ese, ese abandono al institucionalismo eh, eh, rozaba bastante, bastante, con bastante ahínco ya, eh, de forma que me preocupaba. Y por eso un elemento que ponía en el primer punto. También, eh, 30, sí, también me preocupaba el tema del andalucismo, porque estábamos un poco despegados. Me parece un gran acierto del Consejo ciudadano Andaluz, la iniciativa andalucista, pero mmm, me preocupa, me, me preocupaba que, que ese andalucismo no mmm, se, se lleve demasiado a la ligera, a decir, bueno, ahora somos andalucistas y todo el mundo andalucista y el sujeto político de andalucismo sin haber trabajado y haber creado las bases de un andalucismo, por lo menos, en una parte del territorio andaluz. ¿no? Y, y luego... Mmm, eh, otro elemento es la estructura interna, que creo que el abandono no ha, no ha debilitado organizativamente a, a la estructura de Podemos. Es decir, no ha habido una, una, cor, una correlación de información, no se recibe información, no había una estructura de debate, no había planes generales o planes parciales de actuación de, de, de los militantes. De tal forma, que ese abandono ha, ha, ha ido diluyendo nuestra organización y creo que eso ha sido tremendamente peligroso.